Soy doctorado de la Universidad de Córdoba en el programa Lenguaje y Cultura y mi línea de investigación es teoría y practicador de discursos. Hoy trago una conferencia sobre filosofía que me es mí la especialidad que se llama, como podéis ver ahí, controladores o controlados, nidismo, tecnología y transhumanismo. El concepto de nidismo al final, por cuestión de tiempo, lo he dejado fuera. Vale, entonces, en esta comunicación me gustaría hablar de la relación entre el ser humano y la tecnología. Entendida ella como la aplicación de la investigación científica. Quisiera hacer un poco de crítica del tipo de discursos científicos y tecnológicos. Quiero en ella plantear algunos problemas y otras soluciones. Y voy a usar perspectivas filosóficas que están muy cerca de la tecnología y otras perspectivas que están más lejos de ella. Entonces, en la descripción de este simposio se plantea una cuestión principal que es la falta de pensamiento crítico en los medios de comunicación. Ese es el tema que nos preocupa aquí. En su descripción vemos dos factores. Por un lado, está la falta de tiempo en nuestra vida cotidiana para cotejar la información, lo que también indica que hay muchísima información que cotejar. Y por otro lado, la falta de actitud, de espíritu crítico que tenemos para ejercer la duda y para eliminar el juicio reflexivo. Esto conlleva la proliferación y la efectividad de los bulos, de noticias falsas y de la duda, ¿verdad? Si, por ejemplo, aplicamos estas tiradas como comprobación de hechos, contratación de noticias, reflexionar las noticias que recibimos, o Posiblemente un intercambio de opiniones con personas que piensen de forma diferente a nosotros podríamos luchar contra todos esos problemas. Pero los engaños de los informativos informativo funcionan y se propagan. Y la razón es porque de hecho el uso de estas herramientas se reduce. Entonces, es posible que el progreso tecnológico esté a la base de esos factores señalados. Es la federación la de de vida de las sociedades o sea, tecnológicamente desarrolladas y son todas las tecnologías de comunicación de masa. Los agentes que estrenan nuestra capacidad de reflexión. Aunque esta, en teoría consideramos que la tecnología, un producto humano que nosotros creamos, nosotros marcamos el mismo, está bajo nuestro control, todas estas premisas y conclusiones suponen otro escenario en práctica. Existe la posibilidad de que no controlemos cómo nos afecta la tecnología y en su influencia, quizás, subyace nuestra carencia de pensamiento crítico. Por ello, en la relevancia de un análisis sobre la relación entre tecnología y su que nos preocupa a La primera corriente de pensamiento que quiero transmitir aquí es una corriente muy alejada a la tecnología. Y quiero traer al pensador que es Nishitani, que ha fallecido. Es un filósofo japonés, de corriente existencialista, y tiene una filosofía religiosa marcada por el budismo zen. En su obra principal, en su obra magna, la religión y la nada, Nishitani tiene un análisis sobre la relación que el ser humano tiene con tres factores. Primero el deseo de libertad, segundo el discurso científico, y por último la influencia que tiene en la tecnología. Y ese día es el la continuación. Y dispone pone una crisis contemporánea más en estos tres factores. En primer lugar, el discurso científico es la interpretación dominante de la realidad. Tenemos otros discursos científicos, tenemos ideológicos, religiosos, tenemos discursos filosóficos, y ellos se adaptan siempre al discurso científico, intentan nunca contradecirlo. Y además, cuando pueden, se extienden en aquellos ámbitos que son metafísicos, físicos, aquellos ámbitos que van más allá de esa física. Ahora bien, ese discurso, el discurso científico, define la realidad a través de leyes. a sus diferentes campos de estudio. La razón de ese aspecto, entre comillas, legislativo de la ciencia, es porque su finalidad es buscar la liberación humana de de normas y imposiciones. Es decir, las leyes son la reglas y lo que se busca con ese discurso es poder el el control o poder controlar de las leyes. Es una emancipación que al final se manifiesta a través de la aplicación práctica de la ciencia, que es la tecnología. Las aplicaciones basadas en el conocimiento científico permiten al ser humano o eludir la ley o incluso llegar a controlarla. Claro, si seguimos esta lógica, cuantas más leyes descubrimos, cuantas más leyes formulamos, cuanto más conocimiento científico, cuanta más tecnología, lo que debemos de tener en teoría es mayor libertad. Pero según el proceso que expone Chitano, no es así. Para alcanzar esta liberación, el ser humano incluye la tecnología en su entorno cotidiano, hasta el punto de depender de ella. Pasamos de la emancipación de las leyes a la subordinación de la ley, de la tecnología, perdón. Si tenemos en cuenta que las aplicaciones tecnológicas al final están reguladas por las leyes en las que se basan, dependen directamente de ellas, lo que obtenemos al final de todo el proceso es una completa inversión de control una carencia total de libertad. Al final del proceso, las leyes vuelven pueden tomar el control de nuestra vida. Este, este ejercicio de la física es, en concreto, una relación directa que supongo en este mismo en esquema, este que es una relación directa, que es tres conceptos. Y podemos ver el proceso, tenemos la tesis que es el deseo de libertad, la antítesis es lo que nos no frena, que es la, la ley científica y la síntesis que tenemos de eso. Es nuestra tecnología. Pero en todo el proceso dialéctico la síntesis vuelve a ser la tesis del siguiente proceso. Y en esa tesis, tenemos que la tecnología es la que está soportando la libertad y al final, que todo el control en la síntesis, que hay dentro de la ley científica. Por tanto, se produce una inversión de control. Ante esta situación de esclavitud a la ley científica, lo que, propone, lo que contempla el historiador es que, para superar ese sentimiento, de sumisión que tenemos, de libertad no alcanzada contra la realidad, los individuos buscan bien descapes que estamos en la fantasía, el ocio, el padre de kirchensis, en el que todos buscamos evadirnos de la realidad, en lugar de realizarla críticamente. ¿Cuál es la solución que usted les propondría? Bueno, pues básicamente eh, abandonar ese tipo de perspectiva que mantiene esa relación con la realidad en base a un deseo de libertad. Él propone que reformulemos esa perspectiva, que podemos calificar como una perspectiva liberal, porque busca no, liberarse de ella, y que concibe esa realidad como un cúmulo de restricciones. Los elementos de la base se componen esa realidad, esas leyes científica que en realidad también nosotros, más que restricciones, son puntos de unión de la realidad con nuestra identidad. ¿Qué podría significar esto para el pensamiento científico? Quizá reformular los conceptos científicos en lugar de leyes como funcionamiento o mecánica que hablarían de un tipo de regulación y de otro tipo de restricción. Esto es lo que necesitáis define como perspectiva elemental. Y en esa perspectiva, la tecnología sería una manera de hacer más cosas con la realidad, pero no un medio para liberarnos de ella. Ahora quiero mostrar brevemente un pensamiento filosófico que es muy cercano al discurso científico y al discurso tecnológico, que es el pensamiento del transhumanismo que. Su corriente va a ser, sobre todo, para recibir con los 40 años, este es el estos promotores principales, Ferendumio, Versión Máximo un Bostrom, que está mal traducido, es Nick Bostrom, como aparece en la foto. Entonces, estos traductores tienen un discurso no homogéneo sobre lo que es el transhumanismo, pero tienen una idea principal que es la que voy a poner aquí. Y esa idea plantea una gestión económica y digamos de filosofía fundamental de la de la investigación científica hoy en día. Y en esa gestión la tecnología juega un papel fundamental. Entonces, el en principio, que es el que se puede ver ahí, hay que considerar que el ser humano a través de la ciencia y la tecnología debe transferir sus límites físico, biológico y psicológico, aquellos que forman parte digamos de su realidad interna. Es una nueva relación. De individuo con la realidad basada en un museo de libertad, porque el objetivo es volver a superar nuestros límites, volver a plantear una liberación de las imposiciones que la realidad nos incumbe. Y esta imposición esta tiene la misma lógica. Volvemos a plantear que a más conocimiento científico, a más tecnología, mayor libertad. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que la problemática que el transhumanismo plantea consiste en que el ser humano no se ha dejado en la realidad porque el proyecto tecnológico aún no ha terminado. La tecnología se ha aplicado a todo el externo del ser humano, a todo nuestro entorno, pero no se ha aplicado a los mismos. Los seres humanos hemos sido un proceso de evolución biológica, hemos sido, hemos realizado, lo hemos hecho, desarrollado un proceso de evolución cultural, pero estamos a dos cuartas de desarrollar un proceso de evolución tecnológica. Conceptos que están ahora mismo en vías de desarrollo de ciencia y tecnología, como son la inteligencia artificial y poder conectarla o el que trabaje con la mente humana, la nanotecnología, aplicar la biología para alterar nuestro, nuestros tejidos y convertir nuestra piel en cero y piel sana para vivir más tiempo, o por ejemplo, desarrollar mejores seres de a través de ingeniería genética, son estos, estos proyectos en de investigación que el transhumanismo considera que este tenemos que potenciar ante todo. Entonces, ¿cuál es lo que plantea el transhumanismo, plantea básicamente que, si queremos desarrollar mejores capacidades humanas, como puede ser entre ellas el pensamiento crítico, no es necesario, no hay otra sino que lo que es necesario es mejorar al ser tecnológicamente. Nuestro entorno ha sido desarrollado, pero nosotros no. Con más capacidad cognitiva, que mejor nuestra comprensión y reflexión, se podría hacer frente al torrente de información que recibimos a través de los medios, de los sociales y demás. Esta corriente plantea, ya hay un nuevo individuo que nuevo ser vivo, el posthumano, un ser humano que ha evolucionado tecnológicamente hasta un nuevo estadio cuyas capacidades son inabordadas para el ser humano actual. Desde esta perspectiva, el posthumano sería aquel ser que podría aplicar la duda ante las ingresas cantidades de información que ya hoy en día recibimos, por lo tanto parece prácticamente una necesidad. Para terminar, la conclusión que desea buscar aquí Bastante dispara la digital y la del transhumanismo, es que un poco con ambos. Yo estoy de acuerdo con el transhumanismo en el que nuestro acceso a la información ha cambiado, nuestro entorno externo ha cambiado por completo. Mientras es que nuestra capacidad de procesamiento de información no. Seguimos echando la información a la universidad y tenemos cantidades de se pueden cesar. Pero también coincide con el necesidad en que parece que nuestra relación. Son mejores vías de liberación, mejores maneras de, de, de, de disfrutar del conocimiento en lugar de analizar la realidad. Pero claro, me queda la pregunta que se si plantea ante estas dos perspectivas sobre el pensamiento científico, y con termino: y es que siempre entendemos la ciencia como la búsqueda del conocimiento verdadero, como la búsqueda de la verdad de la vida de nosotros, la búsqueda de la verdad de la vida física, psicológica y biológica. Entonces, visitar el de la mente y el transhumanismo accidentalmente ah, están exponiendo que el objetivo del pensamiento científico es liberarnos de esas leyes como constricciones. Claro, me queda la duda: ¿cuál es el objetivo que hay unido pensamiento científico? ¿La libertad o la verdad? Muchas gracias.